Sin duda que tiene una importante tarea que desarrollar. Tiene que cambiarle el rostro al Ministerio Público, tiene que hacer de que la opinión pública del país tenga una otra percepción de lo que es el Ministerio Público. En ese sentido, creo que una de las tareas principales que tiene que emprender el nuevo representante fiscal es la institucionalización del de eh, equipo o de los técnicos eh, abogados que desempeñan el cargo de, de, de fiscal. Ese es el desafío del nuevo fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien fue designado por el Pleno de la Asamblea Legislativa con 116 votos, que asumirá desde el 23 de octubre en reemplazo de Ramiro Guerrero, que cumple su función de seis años una de las debilidades, lamentablemente no se ha tenido un procedimiento adecuado de selección de personal, hay que cambiar también los otros equipos que, eh, de gente que coadyuvan en la investigación penal eh, como son los médicos forenses, etcétera ¿no? tiene una larga tarea y paralelamente también Creo que debe trabajar de forma conjunta con la Asamblea Legislativa. Lanchipa fue director general ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima entre el 2011 y 2013.